Bien, primero tenemos que diferenciar entre el concepto de gastronomía con el concepto de alimentación, de lo alimentario. Para nosotros los antropólogos tenemos mayor valor, le damos mayor importancia al, al criterio alimentario en la medida que consideramos que la alimentación es producto de una tradición cultural, producto de una, eh, una larga historia de convivencia entre el hombre y la biodiversidad, por lo tanto la dieta, la, uh, los alimentos comestibles, los alimentos sagrados, los alimentos tabú, y todo ese gran eh, gran presupuesto cultural lo consideramos importante como un patrimonio alimentario. En cambio cuando hablamos de gastronomía estamos hablando de un arte, estamos hablando de un producto finamente elaborado que una población termina de hacer y que lo degusta, lo disfruta. Entonces son dos, son dos campos, dos conceptos completamente diferentes, pero que a su vez tienen la misma el, eh, tienen. hablamos de lo mismo, pero con ...significados mucho más profundos y con otros... ...como decíamos, lo gastronómico está relacionado con lo estético... ...con, la, con el disfrute, el placer... ...está relacionado con la exquisitez del, del, del producto o del arte culinario... ...de tal manera que cuando tú me hablas de periodismo gastronómico... ...estamos hablando de el boom del, de los restaurantes... ...el boom de la comida, el boom elaborado estéticamente... Publicitado. En cambio, cuando hablamos de, de patrimonio alimentario estamos hablando de pueblos, estamos hablando de zonas en donde estamos frente a una, eh, frente a una defensa de la quinoa, de la, de la papa, del maíz, y que ese, ese patrimonio cultural debería preservarse. ¿no? De tal manera que, que lo gastronómico y lo alimentario, aunque son los mismos lenguajes, pero tienen significados mucho más profundos, mucho más diferenciables. Ya, entonces podríamos decir que, ¿qué estudia la antropología gastronómica específicamente? Eh, estamos hablando que la antropología gastronómica eh, es una... Eh, es, un estudio de una experiencia relacionada con el arte culinario, con la estética, con el producto, con el goce y la sensitividad. En cambio, cuando hablamos de antropología alimentaria estamos hablando de cultura. Entonces son dos conceptos diferentes.